Saludos Capitanes, bienvenidos a World of warship Latinoamérica. Hoy estaremos hablando acerca de los proyectos en cursos que tenemos en la Academia Naval. Nuestros proyectos son Facebook y Discord. Por supuesto, nuestro canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal y recuerda siempre darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Esto es Academia Naval World of Warship. Nuestro nuevo proyecto es el Patreon, donde podrán hacer donaciones y contribuir con la Academia Naval. Y aquellos que colaboren con el Patreon podrán contribuir con sus ideas para los proyectos que tenemos en la Academia Naval. Recuerden que estaremos trabajando para ustedes en la Academia Naval. Yo soy Nessa Novikov y esto fue World of Warships Latinoamérica.